Tu pueblo se dirige a ti, ten piedad, Señor. Confiado espera en tu bondad, ten piedad, Señor. Pueblo El domingo pasado y con la celebración del bautismo del Señor concluíamos el tiempo de la Navidad. En este domingo retomamos el ciclo de domingos durante el año en los cuales celebramos el misterio de Jesús, su vida y su predicación. Y comenzamos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre y la gracia de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, estén con todos ustedes. Al comenzar esta celebración pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el Cordero que carga sobre sí los pecados del mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Rey de la Gloria que nos invitas a participar en tu fiesta, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos un himno a la gloria de Dios. Padre todo, poderoso y eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor me dijo, Tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, En vano me fatigué, para nada, inútilmente, he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno, para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy muy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Esperé confiadamente en el Señor Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Tú no quisiste víctima ni oblación pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea, no, no mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios, que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.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 Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Padre, participar dignamente de estos misterios pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor...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 Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, a tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. el cordero que quita el pecado del mundo, felices los invitados a esta comida. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos tené confianza en mí acá estoy junto a vos Ama lo que sos y tus circunstancias Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda, todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas, yo Soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oremos. Oh Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe.